Ahora vamos a continuar eh, relacionando unas con otras. Por ejemplo, vamos a empezar con el rojo. Marcamos el amor. ¿Y qué es lo que tiene que ver con el amor? La pasión tiene algo que ver con el amor. La comunicación de la verdad desde el amor. el entusiasmo que en realidad lo abarcaría todo porque el entusiasmo hace que todo se contagie si yo eh, estoy con mi esposo con entusiasmo eh, utilizo mi tiempo, mi trabajo, mi, mi felicidad y demás con entusiasmo entonces el entusiasmo lo, vamos, lo podemos poner cosas que lo impregnen todo y la paz la paz interna y la paz externa de nada sirve sin de otra manera bueno, vamos a ir en realidad el amor también impregna todo vale el amor también al trabajo bueno, estas por ejemplo la verdad, la honestidad, la felicidad la paz, el entusiasmo podrían englobarse dentro de el espíritu o la ética entonces en esta el entusiasmo la honestidad la felicidad y la paz bueno y hacer el mundo más feliz cuando contribuimos a hacer algo más feliz hacer el mundo más feliz también nos está, estamos contribuyendo a nuestro interior por supuesto muy bien respecto a las relaciones vamos a poner el amor lo engloba todo pero aquí vamos a poner las relaciones personales para concretar las relaciones personales estarían con mi esposo, mi familia, mis amigos. Mm. Una cosa que se me ha olvidado, que la voy a incluir ahora, es que la parte mental. gusta mucho aprender y este aprender también va relacionado con aprender a relacionarme mejor, aprender más cosas espirituales o éticas, aprender más en mi trabajo, aprender. Recordamos que este, este mapa primero es un boceto, luego iremos trabajando sobre él, pero es importante hacerlo primero para ver qué es lo que tenemos interiormente. ¿Qué más cosas son importantes para mí? El amor, aprender, la ética, el espíritu... el arte como manera de yo entiendo lo entiendo como manera de comunicarme entonces sería el arte que también tiene una parte de espíritu el arte iría por aquí que, te, que tiene una parte de espíritu y el arte como manera de comunicarme con los demás para otra persona el arte puede ser otra cosa completamente diferente y estupenda y luego, ¿dónde estaría eh, la salud, el deporte y la alimentación? Todo lo demás está relacionado. Mira, el tiempo. Yo creo que el tiempo lo voy a considerar como básico también. Tener tiempo para vivir con amor. El tiempo. Vamos a ver, eh, faltan la salud, el deporte y la alimentación. Si no tengo un cuerpo sano... Eh, no, puedo, no puedo realizar todas estas cosas que yo tengo. Si no me alimento correctamente no tengo la energía. Entonces también es importante para mí la salud desde ese punto de vista. Lo voy a poner en verde y va a ser otro elemento más. La salud para todo. Vale, vemos si hay alguna cosa más que nos falte. Recordad que no se trata de hacerlo perfectamente bonito y definido, sino de que sea práctico, ¿de acuerdo? Que sea práctico. El entusiasmo también tiene algo de... algo de... espiritual y de relaciones. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la primera parte de mis valores... De qué es lo que está aquí en el, en el ambiente, en mi interior, ¿de acuerdo? Y ahora lo vamos a ordenar. Podéis consultar otros vídeos eh, dentro de mi página de YouTube. Eh, soy Virginia Castanero. Muchas gracias.